Tenemos en vivo a nuestro Flow, Papá Tarima, desde el Palacio con el tema de DJ Adoni. Adelante, Néstor. Buenas tardes, nos encontramos aquí en el Palacio de Justicia, San Francisco de Macorís, reportando nuestro Flow, Papá Tarima para los Osobrosos En el caso de DJ Adoni, vamos a esperar, estamos aquí desde temprano, esperando la llegada de DJ Adoni. Eh, como ustedes saben, ya fue citado aquí aquí el despliego de la Policía Nacional. La ME, todo un orden, pero la gente sabe que no pueden hacer nada hasta que llegue y se presente a la fiscalía como fue citado. No se sabe para qué, pero sí fue citado DJ Adoni por eh, la caravana hace varios días. Sabemos que este es un pueblo que apoya cuando se trata de alguien, eh, o sea, de una figura está citado al Palacio de Justicia, pero vemos todo tranquilo, solo está la prensa y varias personas, hasta señoras mayores como ustedes pueden ver, están apoyando lo que es la citación de DJ Adonis. Arribó al país a las 11 de la mañana y está aquí en San Francisco, todavía no ha llegado. ¿Eh? Gracias, gracias. Como usted Neto. ve la Policía Nacional haciendo su trabajo, el orden siempre, ¿eh? de parte de ese organismo. Estaremos aquí en vivo. Desde el Palacio de Justicia, para los osobrosos, papá, tarima. Gracias, Neto Flow. Allá, desde el Palacio de Justicia, en lo que está aconteciendo ahora, mi mito, y allá, el caso de DJ Adonis que ya está aquí en San Francisco. Que me mande, Neto, mandame un saludo con Adonis por favor. Graba un video. Si te manda uno a ti, tienes que enviarme uno a mí también. tú se pega? ¿Por qué que me van a mandar? Todo, mi sí. Que lo registre. un corte cuando yo lo dije primero, por favor, gracias. Ey, ey, claro. cuida, cuida, eh, cuidado, cuidado, eh.